Bueno, pues, estamos ya, estamos ya listos para hacer nuestro programa de este día, de este, pues, de este tiempo, de ese tiempo. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, según a la hora que vayan saliendo sí, la repetición, ahorita así es, así es. estamos haciendo en vivo, les saludamos. Así que les saludamos con mucho gusto y con mucho placer. Les saludamos, le damos la bienvenida. Y somos. Sus amigos, María Madrigal. Y, Rafael, y Cavazos. Rafael Cavazos. Y bueno, pues eh, hoy es un bonito día. Eh, no sé a qué horas nos estarás viendo, pero si es ahorita en vivo, bueno, pues es la. Me, bueno, gloria la a Dios. Día, ¿verdad? Pero, gloria a Dios por eh, este día. Siempre quien nos ven a diferentes horarios. Entonces, eh, pero ya estamos aquí en vivo y a todo color. Es más, es. me gustaría que alguien nos diga, eh, yo estoy aquí. ¿verdad? Sí, sería, sería bueno que, que nos eh, escriban ahí unas unas palabras. Uh -huh. en chat. Lo más saludos. Con eso es más que suficiente, nada para saber quién quién, quién puso saludos ahí. Así y es. Y bueno, pues continuamos porque miren el tema. Está bien Son interesante. Son temas de, de, de, reflexión. Temas Así de es. reflexión. Así es. Tema. Y el tema es los distractores más comunes del ser humano. Ay, Así yo es. pienso que en nuestros días, como nunca, es cuando más distractores tenemos. Así es. Son tiempos mucho, mucho, este, muy, muy difíciles. Entonces, sí tenemos que poner, pues, toda nuestra atención a, a estos uh, comentarios, a esta palabra, este porque ahorita en, en este tiempo, pues, ahorita vamos a hacer el comentario, nos distraemos con cualquier cosa y como que, que quitamos, como que quitamos la, la mirada del, del punto del principal. Punto, de, de, se le llama target, el punto, la, sí. la, la el, parte central. El, el, el, de, enfoque, el, emfo, el enfoque, el el, okay. enfoque, el enfoque, creo que está ahí con, dicho con eso bien, eh, con el enfoque. Entonces, es, es muy común eso, de que esto acontezca. Eh, todo mundo, como humanos que somos, somos muy dados a tener las distracciones. La distracción. Y les vamos a dar una, una listita pequeña aquí. No es todo lo no, que hay. No, no, no, claro que no. Hay, hay mucho más. Eh, mucho más cosas. Sí, sí, claro. este, Es, es increíble la cantidad enorme que, que tenemos de, de distractores. distractores. Entonces, pero aquí tiene esta pequeña lista. Y, y los va pequeña a leer mi Pequeña lista, muy bien. Los distractores más comunes del ser humano. Bueno, pues eh, para empezar las redes sociales, los celulares que siempre pues andan en la mano y bueno, lo que sigue, la revisión de los WhatsApp y, y los Messenger, porque sí es cierto, o sea, es, es mucha mucha distracción, mucha tentación cuando oyes el sonidito y quieres saber, a ver, a ver ¿quién, quién es, quién, ¿Quién, quién, quién, quién se ganchó. Sí, bien. <risa> Eh, lo siguiente, la revisión de los emails también. Uh -huh. Ajá, los revi la revisión de los correos, muy bien. Uh -huh. Ok. M muy bien. Eh, entonces, el siguiente es el aceptar citas no programadas. Uh -huh. bueno, de de de ya no. la búsqueda en el, el Internet? Sí, sí, la búsqueda okay. en, en, en Internet. Ah, porque cualquier cosa que se te ocurra. Ah, déjame, consultas a, a San Google. Ah, a San Google. Y, y, y, y ahí vas, ¿verdad? A, Derechito. A, al internet, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué es un distractor? Eh, ¿Qué es lo más común? ¿Qué, qué es un ser humano? Y, y ahí te, te voy a decir, ¿verdad? Sí. Bien. Eh, el aceptar citas no programadas. Sí, como es que vienen, te tocan no te tocan... Pues eh, si te, te llegan de repente. Ah, sí, porque sí. ya ahorita las citas, de, o sea, con personas que conoces familia X y X, te, te llaman primero para ver sí. si estás. Este, bien. Eh, lo que sigue, tiempos usados al a fumar u otros vicios, las personas que... pues Que toman, se drogan. Sí, sí, sí. Eh, que, que van a... Sí, uh, que, que, que buscan a sus amigos y, bueno, pérdidas de tiempo. Okay. Eh, eh, sí. Eh, bien, lo siguiente: las visitas inesperadas de amigos y familiares, lo que comentábamos ahorita, sí. ¿verdad? Eh, la otra, la distracción de, de la televisión: ver novelas, programas o actividades ociosos. Este, y el tiempo, pero el tiempo se va, pero rapidísimo, sí. ya para cuando acuerdas, ya se sí. terminó el día. Sí, incluso, ahorita que estamos haciendo el video, hay, hay ciertas distracciones que, que tenemos. Sí. Este, porque. Pues eh, es en cierta forma normal, vamos a llamarle sí. de esa manera. Sí, pues es lo que estamos es de, ahorita de que viviendo, ¿no? Estamos aquí con, tratando de controlar lo, lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, no, que, no quisiéramos tener ninguna diserción, pero existe. Sí, claro. O, okay. claro Va, Vamos a, a, la, a lo siguiente. ¿Qué nos dice la Biblia? O la Biblia nos dice en... Primera en de, de el capítulo 5 verso 14 en la reina valera de 1960 y nos dice el 14 así nos dice también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que uh -huh. alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos bendito Dios ok Alabado sea su nombre. Que se amoneste a quien A los que están oh, sin que hacer sí sí sí que no tienen que hacer <ríe> Que no tienen nada que hacer Que, eh, que no te ponen un buen mensaje uh, Que no están haciendo Algo en, la, en lo que es la obra de Dios Que no están, su, su mente No está creando Pues cosas buenas Cosas ¿no? positivas, positivas. Es, es, exacto uh -huh. eh, Y espiritual sobre todo sí, los, claro, los, claro. Los, los que estamos en la, en la obra del Señor Amén Ok pero también que alentemos a los de poco ánimo. Y es que ahorita el ánimo ha decaído mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Por eso se está más ocioso. Porque el, el ánimo se ha decaído demasiado con esto de, del COVID y con todo de, eso de, de que de no los, nos salgas. De, de, de que los problemas de que no hay trabajo, que no muchas cosas no no, no las hay. Exacto, entonces todo esto eh, viene y cae el, el ánimo uh -huh. eh, como que ya no te dan las mismas ganas de, la, de estar la, eh, escuchando un mensaje La un depresión, en el estrés eh, to, todo eso conlleva a, a, a que los ánimos se bajen Sí, sí, porque no estás viendo a los hermanitos de, de, de, de la congregación o con los amigos que te juntas o cosas por decir, porque ahorita ya no es la misma facilidad que antes Sí, ya no ya Entonces no. el ánimo se, el, cae. El ánimo se cae Se cae, ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso hasta los mismos familiares sí. Poco se visitan Sí, sí, okay. así es Y que pues uh, Que se sostenga a los débiles uh -huh. Precisamente son débiles Porque pierden O sea, se debilitan por la cuestión del ánimo Y, y la cuestión ociosa No permite que las gentes estén más dinámicas. Sí, sí, sí, sí, que tengan buenos pensamientos, más, más positivos, sí. Pero ya cuando nos dice ahí el, el, último, eh, parte de, de, el último renglón de, de este pasaje, nos dice algo bien, bien, bien tremendo. Uh -huh. Que seamos ¿qué? pacientes para con todos. Entonces, tenemos que hoy sí. tenemos que aguantarlos <risa> Bueno, que eso señor, sí que el señor nos en, de, el buen, en el buen sentido de la palabra. Que el señor nos dé la, la paciencia, esa capacidad, el, el poder entender, uh -huh. poderlos escuchar, pues, si, si si te llaman y te dicen, eh, mira, yo estoy así, así, así, así, pues darles palabra llevarlos en oración, Ajá. confía en el señor. Eh, busca de Dios, busca de Dios y Él, él te va a levantar. ¿sí? Así es, entonces, cuando estamos en es, en es, bajo esta condición, eh, sí, eh, que, que seamos pacientes, para con los débiles, porque eh, con, con todos aquellos que, que están pasando por una crisis, Sí. Porque tenemos que reconocer que sí ha habido una crisis Oh, sí, sí, claro Porque pues es mundial eh, sí. Esta situación es, es mundial Se nos hizo tan global que, que, que, que está en todas partes, ¿no? Entonces, el Señor quiere Que, que tomemos eh, La palabra de Dios como uh -huh. La uh -huh. parte fundamental sí. De nuestra fe, nuestra confianza y de nuestra seguridad Amén ¿Verdad? Okay. Vamos a pasar a otro A otro renglón de la escritura y ahora nos vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, pero nos vamos a ir del verso 3 al 10, pero nos vamos a ir paso a paso. Así que no, no se desesperen. No se tranquilos. Con paciencia. Sí, sí, tranquilos. Así es. Bien, el 3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, Amén. mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Gloria al Señor. Okay. Dice tu sobrino eh, Edilio, allá de Tampico. Edil, ¡Ay, qué lindo, eh, que, precioso! Que, que le gusta lo que estamos haciendo. Dios te bendiga, mi hijo, un abrazo. Ok. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos, ha sido, nos han sido dadas por su divino poder. Mm. Mediante el conocimiento. ¿De quién? De aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria, su gloria y excelencia. Amén. Amén, amén, Entonces, fíjense nada más, qué hermoso es para los que ministramos la palabra. Sí, sí, así es. Que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para poder compartir con aquellos que están en esa necesidad, que, que están de... de lo que veíamos ahorita en el verso anterior Sí, sí, sí eh, Y que demos el ánimo y el entusiasmo Que ahora eh, va sí. para arriba, uh -huh. nada, nada, nada que se me quede colgado No, no, Levántese no Levántese no. en el nombre del Señor eh, Así es Entonces, esto es lo hermoso Esto es lo bonito Cuando venimos a ese conocimiento ah, Precisamente de sí. la palabra de Dios Amén, así Entonces, es. vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí la, la escritura El 4 nos dice así Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, fíjate que qué preciosas hermoso. Preciosas y grandísimas promesas, qué por hermoso. medio de las cuales nos ha dado preciosas y chiquitas promesas. Grandísimas, no, grandísimas, grandísimas. Promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser, a ser participante de la naturaleza para divina. Fíjate qué lindo, a ser, qué precioso. Qué, qué, ¿no? Precioso, para que por ellas ...llegues a ser participante de la naturaleza divina. Amén. Entonces, amén esto, es es. Es esto es para todos. Claro es que para todos. Sí. para ti, por supuesto que sí. Para Nomás... ti, para ti, para ti, para, para todos. <risa> Nomás métete. Así es. Concéntrate en el Señor. Péscate. Péscate así como cuando... Así es. Eh, me, me recuerdo, por ejemplo, esos barcos que había antiguamente... Y que les pescaba una, una tormenta en, en, en medio del mar. Se pescaban desde de, sí, de, sí, de, de los postes, de, de, del barco y todo eso. Uh -huh. este, y ahí iban agarrados y no se soltaban. No se soltaban, ¿verdad? así es. Así, pescate del Señor para que esto amén. también se convierta en toda sí. una realidad. Estas grandísimas promesas. Amén, amén, así es. Para participar de la naturaleza divina. Amén. Habiendo. Sí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, con esto te va a ayudar para salir. Sí, es lo que te va a ayudar para salir. De otra manera, vas a estar ahí hundido. Sí, porque el, el, el Señor sabe, él está viendo todas las cosas y, y pues, ya desde, desde entonces, o sea, él, él está viendo todo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, es, uh -huh. eh, eh, o sea, ¿Habrá? está bien actualizado. ¿Habrá? El Señor está bien actualizado en todo. Él sabe todas las cosas. Parece que lo, que, lo, que, que, eh, que no, lo, lo dijo ayer apenas que, que, que están pasando en el mundo. Él está viendo, ve todo. Te fijas, como la escritura está tan actualizada siempre que parece que ayer lo, lo, lo escribió Pedro porque apenas estaba a, a, a, hablando con el Señor. Sí. Que qué lindo y qué maravilloso es el Señor, eh, eh, su Espíritu Santo, precioso, divino. Así es. Entonces, imagínense nada más esto, mi amado, mi amada. Que si la Biblia está siempre actualizada, siempre, todos los días nos tiene un nuevo mensaje. Vamos siempre. a ver el, cinco, el verso 5. El 5 nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo... Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ok, ahí es donde entra el que tenemos que estar en la palabra. Amén. Nosotros también, déjenme poner sí. así parafraseando un poquito. Yo y tú. Nosotros y también. Todos. Poniendo toda diligencia, o sea, todo entendimiento, to, to, toda atención. Amén. Que, que, que nos embarcamos en ese barco del Señor. Amén. Y por eso mismo, y por eso añadida es... a nuestra fe, la virtud uh -huh. y a esa virtud, Como o sea, el conocimiento. conocimiento. ¿De dónde va a venir conocimiento? Va a venir de parte de Dios a través de la palabra. Y, y más vale que, que, que lo hagamos porque el Señor, precioso, lindo, maravilloso, Él nos está dando tiempo, ahorita nos está dando este precioso tiempo uh -huh. para poder... Ir a su palabra, ir al conocimiento y, y, y no estar sin el conocimiento. Así es, así es. Vamos adelante. Al eh, vamos al verso 6. Fíjese lo que dice aquí. Nomás póngale cuidado, por favor. Al conocimiento, dominio propio. Ay. Dominio propio. ¿Qué es eso de dominio propio? Pues... Que porque te controle que, el Señor. Que el señor te porque controle. tú solo no vas a poder. Sí, sí, sí, sí, dominio no, propio. Eh. O sea, que, que no te enojes por cualquier cosa. Sí. Que no. Eh, bueno, sí que me el, estás entendiendo. El, el, el, el control De, de, Del de yo interior. De, de mí, de ti y que estamos en el Señor, eh, o sea, Él tiene el control de ti. Uh -huh. Así como cuando tienes el control aquí en, en, en, en la mano de, de los aparatos, que dices, ya está aquí. Córtale y le cortas. Y le apagas y, y ya. le apagas, sí. Así el Señor. Entonces, okay. al conocimiento, dominio propio. Uh -huh. Y al dominio propio, paciencia. ¿Qué es eso? Paciencia. ¿Qué será la paciencia? Pues, ¿Enojarse por cualquier cosa? No, no, no. No, no al contrario. ¿Ser desesperados? Ten, tenle, tenle un poco de. o mucho. Tranquilidad. Paciencia, escuchar lo que te lo que te dice y, y, y, y ver cómo está y, y bueno pues o, orar, orar. La paciencia es que estés tranquilo, uh -huh. tranquila a, así como estamos nosotros ahorita aquí. Amén. Estamos Amén. esperando que todos entren y bueno ahorita vienen. Sí, ¿verdad? ahorita Eddie está hay, eh, eh, con nosotros. Pero, pero la, la, la enorme ventaja que tenemos ahorita nosotros sobre ellos Ajá. es que esto se lo vamos a sacar grabadito para que lo vean en cualquier momento Ajá, y en cualquier hora. Correcto, así es. Mientras nosotros vamos a estar aquí pacientemente haciéndolo, mientras que tú llegas. I Amén. Mean, a lo mejor mean. llegas más al rato, mañana, la noche, eh, la madrugada, que no puedas dormir. Eh, bueno, ahí vamos a estar. Ahí, ahí. Ok. Uh -huh. Y eso me, me, me recordó ahorita cuando allá en el área del valle este, sí. eh, tenía el programa de medianoche. Ajá. Ah, como había gente que no dormía. Sí, pues no. Es que realmente como cosecha de, de, de ya de medianoche en adelante es cuando se vienen los problemas y, y que el hijo no llega y que el esposo no llega o que llegó tomado y que anda, que se quiere matar. Bueno, bueno, un montón de, de, de cosas que, que se vienen a medianoche. Eh, alguien que se fue al hospital porque pues ya va a dar a luz o X y X tantos problemas que que hay en, en la gente. Entonces, a esa hora era cuando este más estaba sí, la, la, línea más, más la necesidad de un Sí, sí, sí, y, así y, es. Y algunos hermanos llegaron a decir este en aquellos días, ¿verdad? Que, eh, que era difícil encontrar a, a los pastores o a los hermanos Ajá, a también, esa hora, exacto. por la unida hora. Así pues es. Pues no vas a andarle llamando por teléfono no. eh, o mandándole un, un texto. Sí. Antes no, no había la cuestión de los textos y todo eso. No. Pero eh, sí eh, o sea, andar, era, llamado, era muy difícil pues sí comunicarte con el pastor pues sí es cierto entonces eh, el dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, piedad. ahí la piedad también que, que haya, la piedad viene siendo el, el, el amor el amor el amor el amor el amor hacia los demás así Amén, que así es. Eh, eso es bien bien bien importante verdad que que exista ese sentir de que haya el amor hacia tus semejantes. Sí, exacto, así es. Y más hacia los hermanos en la fe. Amén. Pero también sí, tu familia. A la familia. Obviamente. Eh. Y, sí, y hasta con tus vecinos, sí, con sí. tus compañeros de trabajo. Sí, lo, con, sí. con toda la gente. Sí, con toda, con toda la gente, gente. Que, que pues tú estás familiarizado, ¿verdad? Entonces hay, hay que tener este pues, la paciencia, la piedad y todo eso. Así es. Y bueno, pues, que, queremos seguir agradeciendo a las personas que han estado entrando a, ahí Así a, a es. estar viendo. Gracias, gracias okay. a todos. Síganos acompañando. Ok, vamos a continuar ahora en el verso 7. Bien, pues a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, el amor. Amor. Pues sí, a la piedad, afecto fraternal. Qué bonito es cuando eh, ves a la persona. Ahorita miras sus distancias, ¿verdad? Pero y que es. la ves, los saludas y hasta le das el, el abrazo Así. y a, a veces hasta el beso. Así ¿verdad? es. Eh, obviamente el de, el de afecto nada más, no... El afecto fraternal. Uh -huh. Como ahorita este mi sobrino que está allá en Tampico, eh, Eddie, Tampico, pues sí. le doy un abrazo fuerte, fuerte. Aunque sea virtual, mi hijo, pero <risa> te amo. <risa> <risa> ok. Y el afecto fraternal, pues el amor, ¿verdad? Hay que mostrarlo, eh, así, compartirlo así con, con, con todos los seres humanos que existen en este mundo. ¿Y el verso 8? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Ah, fíjate. Si estas cosas y están y abundan, en nosotros amén, y en, abundan. Y abundan. ¿Qué pasa? No, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eh, amén. amén. Entonces, fíjense nada más que qué hermoso es el Señor. Hasta parece que nos está dejando este mensaje apenas el día de hoy. Precioso. Como si lo estuviera haciendo el señor ahorita, en este instante, en este momento, nada más. Amén, amén, así es. Y, y déjame, déjame mencionar dos o cuatro nombres así, al, al, a, a, a, nomás a los que se me vengan a la mente: Mía, María, Juanita, Lupita, Enrique, Pere, Pe Marta, Pedro, eh, como te llame, ¿verdad? Ajá. Eh, y sé en, en nosotros y que abunden y que no nos dejan de estar eh, así de ociosos, sí, de ociosos. Y, sin y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo así es que todos Me... nosotros los que mencioné uh -huh. y espero que haya alguien que se llame así y los uh -huh. que no mencioné como quiera que ustedes sean parte de este concepto del señor que no estemos sin fruto claro sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, qué hermoso pasaje. Vamos a, sí. a, a terminar con esto. Verso 9 y 10, y empezando con el 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Ah. <risa> ay. Sí, muy corta. Es ciego. <risa> habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy cortita. Necesita lentes. Sí. ¿Verdad? Es sí. ciego. Ah, caray. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, de sus antiguos, antiguos pecados. pecados. Miren, por eso cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón, entra el Señor. Todo empieza a cambiar Así es, amén, amén. Todo empieza a cambiar eh, eh, Vuelvo a repetir lo que en algunas ocasiones ya he mencionado Cuando yo pasé aquel altar Aquella Era un domingo Ajá. Si me recuerdo que era un domingo y, y no se me olvidó que era domingo porque era cuando yo iba sí, pues sí. <ríe> ese, ese domingo Gloria a Dios en la melodía, Gloria al Señor o ahí sea, el hermano Valta está predicando y todo eso, y, y hizo una invitación al altar. Pero no, hombre, ¿qué, ¿qué quería pasar? Sí, estaba bien verde en cuanto a las cosas del Señor. Pero, un día, ese día en especial, quiso el llamado. Ajá. Me despojé del, or, de, del orgullo y de la vanagloria y de, de todo lo que me estaba sumando uh -huh me atreví a pasar al altar me arrodillé y pasé un buen momento con el Señor sí. le dije que me perdonara que, que olvidara todos Dios. mis pecados, mis, mis errores mis faltas y, y mis fallas y todo lo demás uh -huh. y hasta derramé una que otra lagrimita ahí. yo que era bien machote sí Sí, yo que era orgulloso ¿Sí? Yo que, que, que me iba a andar yo haciendo esas cosas Pues lo hice Y el Señor me quebrantó Amén. Y entonces fue cuando realmente Empezó el Señor a actuar en mí Y hubo un cambio Amén Si sí, el Señor que toca Que mis antiguos pecados El Señor los estaba borrando Amén. Amén. Mis costumbres las empezó a cambiar A transformar y así hubo un cambio en mi vida. Amén. Amén, amén. Y, y hubo un cambio cuando de nuevo nací. Cuando de nuevo nací, así es. Incluso hay un, un estribillo que, que lleva eh, sí. esas palabras. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía ya no las hago. hago más. Ok. Uh -huh. Así es. Verso 10 para terminar. Verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer. Firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Gloria al Señor. Por lo cual, hermanos, uh -huh. tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Para que haciendo esas cosas, uh -huh. no caeréis jamás. Así es. Amén. Qué hermoso nos dice el Señor como si te estuviera viendo en uh -huh. ese instante a ti, directamente a ti, mi amada, a ti, mi amado, a ti, mi hermano, a ti, mi hermana. Y te está diciendo, mira, afírmate. Uh -huh. Afírmate. Y yo cambio tu vida. Amén. Yo te amén. cambio, yo te transformo. Amén, amén. Y que sabes qué? Es precioso. Y déjate usar para que también... El señor haga en ti cosas maravillosas cuando tú también compartas las bendiciones del Altísimo. Amén. Déjate usar, déjate usar. Por la gracia sí. del señor ya tenemos nosotros muchos años eh, sirviéndole. Amén. Amén. Y haciendo cosas que jamás habíamos pensado que íbamos a estar haciendo. Yo por ejemplo ahorita que iba a pensar que un día íbamos a estar transmitiendo de esta manera, de esta forma en, en, en las páginas sociales. Sí. Esa que son distractores cuando las usamos mal Exacto, exacto Cuando las usamos bien, qué bendición sí, Son distractores una, una bendición. cuando las usamos mal Pero son una bendición cuando las usamos bien Amén Entonces, es, es como, voy a, a mencionar Un cuchillo puede ser muy malo Porque puede servir para matar a alguien o para herir a alguien, uh -huh. ah, pero ¿cómo hace falta en la cocina? Pero cuando le das un buen uso, pues es Cuando bueno. tú le, lo, lo quieres para preparar los alimentos, oh, pues es una bendición que tengas el cuchillo. Sí, claro. Porque de otra manera, pues tendrías que andarle arrancando los pedazos, a, a, a, así con, con las manos, con los dedos. Entonces, las, las herramientas son buenas cuando las sabemos utilizar estas herramientas que son las, las páginas sociales uh -huh. y todo lo demás y los teléfonos y todo eso, por ejemplo ahorita que, eh, que Junior pues que puso este mensajito desde allá de Tampico pues eh, imagínate Ajá. lo hizo tal vez por la internet o lo hizo por el teléfono, yo no sé cómo lo hizo pero él lo hizo, pero él lo hizo. Y, Amén. Y, y, a, y a la edición estamos acá en, en, en el área cerquita de Dallas él allá en de qué lado de la frontera y pues qué, qué hermoso es cuando estas cosas pasan y acontecen y que son en el uh -huh. instante que se, que se requiere uh -huh. okay. así es y, y, y este um, me me encanta la la, la oración de, de, de Jesús cuando él ya, ya va a partir y, y, y, y la oración que, que él hace dice estas cosas se habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se, que te glorifique a ti, uh -huh. ¿verdad? Como, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, eh, en la oración le dice, ¿verdad? Eh, yo te pido que, que, que los guarde, no que los quites del mundo, sino que los guardes del el, mal. El, sí, sí, que, que se aparten, o sea que ya como, como cuando se limpian los frijolitos que, sí. que, para, antes de meterlos al, al, al caso para sino que los, eh, que los limpias Que todos, quitas las piedritas, sí, quitas sí. las basuritas Y quitas Todo aquello sí. que, que estorba Sí, yo te ruego por ellos verdad este eh, No ruego Por el mundo, sino que los Que lo que me distes Porque tuyos son Amén. ¿Verdad? Entonces eh, Es preciosa la, la oración Que, que él este, Eleva al Padre Porque él ha, ha terminado su su, su carrera, su mandato y, y es algo maravilloso, maravilloso Amén, así es pues bueno, vamos a continuar para ir terminando, porque ya llevamos 30 minutos ok, así es oremos juntos Amén ¿Cuál es la razón de orar? o, o qué, ¿Qué sería lo que nos podía motivar para orar? Pues por una mejor calidad de vida familiar Amén. Que tanta falta hace en nuestros días. Muchas que faltas, la vida sí. familiar sea fortalecida de una manera especial por sí, de parte del Altísimo. Amén, amén. ¿Y qué más tiene que, que pasar? Que podamos tener calidad espiritual. ¿Quiénes? Amén, amén. Todos. Y cada uno de nosotros. Que Así cada es. día podamos ir... Como las matitas que se tienen a veces así en, en el jardín, sí. eh, en la macetita, que eh, vas y la cuidas, le, le, le echas su, eh, su agüita, le, le quitas la diarrita sí. y, y le, la limpias y la cuidas, y hasta le dices, ¡ay qué bonita bueno, estás ahora este, esta mañana! Sí. o esa tarde. Sí, sí mira. Ya creció. Ya, señor, y ya el, creció, sí. Y el Señor creciendo es el que da el crecimiento. Como, como los hijos, ¿verdad?, cosa. cuando los tienes y que empiezan es. a crecer. Así okay, es. En, entonces. Ese es un buen motivo para orar, orar por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos. Entonces voy a pedir, que nos... hija, que hagas una primera oración y luego yo hago una segunda. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder compartir su palabra, de compartir, Señor, el mensaje Señor precioso que usted nos ha dado Señor en este momento y Padre únicamente le pedimos en el nombre poderoso de su hijo amado que usted toque las vidas, que usted toque Señor a las personas que abran sus, sus corazones, sus mentes Señor y que Señor usted quite todo, todo distractor Señor todas esas cosas que que que no nos ayudan, Señor, para poder estar eh, en su palabra, Señor, porque es increíble como el tiempo, el tiempo se pasa con todos estos distractores y, y, Padre, es maravilloso el tiempo que usted nos está dando, Padre mío, y le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado que usted sea con cada uno de, de nuestros hijos, de nuestra familia, eh, de nuestros hermanos, cuñadas, eh, eh, sobrinos, uh, familiares eh, Nietos Todas las personas Señor que, que están a nuestro alrededor Y a nuestro alcance Señor Que usted Señor les toque Que usted Señor les dé la paz Les dé la tranquilidad Y sobre todas las cosas que lo acepten En, en sus corazones, en sus vidas Padre y que ellos también puedan Compartir Señor estos Estos mensajes Padre Siempre oramos Padre por por los que están en, en, en eminencia, los gobernadores, los presidentes, Padre, que usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, para que hagan un mejor trabajo y lleven bendición a la gente, a la humanidad, Padre mío, porque estamos viviendo tiempos tan, tan difíciles que solamente usted tiene el control de todas las cosas y en sus preciosas manos los ponemos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén Padre Glorificado sea su nombre Gracias por esta oportunidad que nos brinda Señor De poder estar aquí ante este micrófono Y ante esta pantalla Señor que, Donde estamos transmitiendo En sí, este señor. momento Señor Aunque va a ver quiénes lo van a ver enseguida eh, En otra hora No sé, en otro día incluso pero que aquí está, Señor, cuando hablamos de los distractores, es cuando hacemos mal uso de las cosas que, que se llegan a tener. estas son herramientas también para bendecir. Sí, sí. Cuando las podemos usar de la manera correcta y adecuada. Aleluya. Y Padre Santo, gracias por permitirnos usar este tipo de herramientas como eh, lo es Facebook, como lo es... Eh, YouTube, como esas sí, de Twitter sí. Y, cuando, y todas las demás ¿Estás? páginas sociales, Padre Santo pero que nos dé la que sabiduría. para nosotros no son distractores son oportunidades sí, de poder llevar un mensaje una oración, o llevar un tiempo con aquellos que están en la necesidad como veíamos ahorita en los pasajes bíblicos que, que estábamos sí, señor. viendo Señor pero Padre Santo hay algo que me preocupa y hay algo que que sigue ahí de inquietud en mi vida, cuando yo escucho todavía noticias en México que el índice de mortandad ha ido creciendo, no ha disminuido. Dicen que va bajando la línea, pero siguen siendo cada vez más y más y más los muertos en México, en Estados Unidos, eh, en Brasil y, y en otras partes, y en muchas partes del mundo. Pero Padre Santo. Gracias. En ese momento tomamos sí, Por señor. la fe, la victoria sí, señor. Y declaramos Señor sí, sí, La bendición, declaramos bendición Y declaramos de que queda deshecho completamente sí, señor. Este virus Y Padre Santo, en el nombre Poderoso de Cristo Jesús sí, mi Cristo. Ya se lo hemos pedido y sí, una señor. vez más lo, lo compartimos Señor Que este virus Que está causando tanta muerte O que ha causado tanta muerte Ya va de salida sí, Señor ya de, empieza a desaparecer. Cúbrale, y ya, señor. Padre Santo, el mundo completo va quedando ya fuera de este peligro, de este de este mal que tanta muerte ha causado. Cúbrale, y por eso, Señor. Escolares, señor, Por eso, Padre Santo, escuela, ahora que regresan los, los niños a las escuelas, sí, Señor. Cúbrales, cuídeles cuídele y guárdeles, cuídele, cuídele, señor, sí, señor. Y que no haya ya más proteja, muertes, y mucho menos con las la criaturas, niñez, toda Padre toda la juventud, Santo. Juventud, sí, Señor y Padre Santo y sigan eh, bendiciendo a los todo el cuerpo médico o que sí, atienden señor. en los hospitales en las clínicas sea con ellos Padre Santo, con todos los voluntarios con toda la gente que está participando de una manera u otra en cuanto a cómo combatir sí, esta señor. situación que ha sido toda una epidemia y Padre mío pero por la fe, estamos declarando la victoria, sí, estamos señor. declarando la sanidad sí, completa para su sí, honra, señor. para su gloria y para su alabanza sí, señor. En Cristo Jesús Aleluya Amén, amén Y amén. amén Y bueno, pues amén. nos estamos despidiendo Estamos nada más dándole esta última lámina Bueno, es. dos más es una es. Y, y otra más Mándenos su petición en un mensaje Ahí en el WhatsApp eh, O bien a hoy.oramos o bien a través de Messenger y, y claro, nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración y el Señor le bendiga grandemente a todas las personitas que pues estuvieron en ese tiempo con nosotros. Dios te bendiga, Eddie, te amamos en el amor del Señor y siempre estamos orando por todos, la familia, que el Señor los cubra de todo peligro, de toda enfermedad y que sigan adelante en el Señor. Ajá. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Les amamos en el amor de Cristo Jesús. Sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es. Y eh, suscríbete, compártelo y regálanos un me gusta eh, o una notificación ahí por medio de, de la campanita ahí en YouTube. Este, y pues bueno, les agradecemos la fineza de su atención. Y compartan, compartan este video. Así es. Eh, para la honra y la gloria. Y la alabanza de nuestro Dios. Bendiciones para todos. Bendiciones.